Hacía tiempo chicos que no teníamos un episodio tan fail como el de ayer O sea, mirad que no me suele pasar lo de failear en capturas Bueno, pues ayer fue increíble, o sea, epicardo Por favor, si no lo habéis visto, id a verlo porque fue brutal Y chicos, bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque, Hoy sí, hoy sí es día de capturas Hoy pienso hacer doble captura No, no, una, no. dos capturas en la ruta 8 si no recuerdo mal Así que preparaos hermanos porque se vienen curvas por cierto estoy a tope en Twitch, os lo digo, os lo recuerdo porque es que no viene ni el tato siempre vienen los mismos, así que compañeros seguidme en Twitch, lo tenéis abajo venid cuando hago directo porque eh, de verdad nos lo pasamos muy bien, ahora estamos jugando Prince of Persia 2 y Pokémon VGC como siempre así que Pokémon está ahí todos los días por favor pasaros, ok dicho esto, eh. por favor no quiero luchar, la verdad vale, vale, vale, perfecto Tío, qué guapos los Pokémon, ¿eh? Sinceramente, me gustan los Pokés. Ahí estaba nuestro Ghost reviviendo. Y entramos en la ruta 8. Vale, W. Ok. <ríe> Vámonos. Farude, ¡Zarude! ¡Zawarude! Vale, espérate, espérate, espérate. El Zawarudo, el Zawarudo me parece bien, pero no, el no vale, ¿vale? El Zaharude, por si acaso, por si acaso, no vale. Nos ponemos los cascos, compañeros. Tres, dos, pero los cascos no. La mascarilla. 3, 2, 1, let's go Vale, para arriba Para la izquierda Y creo que aquí ya hay, hay hierba, ¿no? Vamos para arriba ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay algo por aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Forma galar de duebel! ¡Forma galar de duebel! ¡Me congratula! ¡Me congratula esto! Nivel 41, vale Ok, eh, okay, ok, ok Forma galar de duebel ¿Esto era roca, agua? Si no recuerdo mal, esto es malo, eso es muy malo, eso es muy malo, porque puede ser eh, por cuatro al planta, pero, pero, pero, pero, ojito, ¿eh? ¿Cómo lo, cómo lo tumbamos para intentar, intentar capturarlo? ¿Bote a lo mejor? ¿Puede ser una buena idea? Vamos con bote, venga. ¡Ostras! ¿Otra forma? ¿Pero qué pasa con las formas Galar? Es que tenemos 200.000 Además, ¿qué coño pasa con el tipo agua, chavales? Es que tenemos tipo pulimento puli... ¡Ostras! Tiene el movimiento de Agron <ríe> ese, ese Agron con pulimento te de Todo sale Finter Vale, bote, venga Voy a intentar paralizarlo Si le quito muy poco Podemos intentar eh, Capturarle directamente, ¿vale? Tampoco me voy a rayar mucho Está a nivel 41 Es un duevel Yo creo que se puede capturar No tengo ultra bolas, ¿Verdad? No tengo ultra bolas. Vamos a comprar. Hay que ir a comprar, chicos. No, no. ¡Trampa rocas! ¡Trampa rocas! ¡Es buenardo! Buenardo trampa rocas para los líderes de gimnasio. Así que... Let's freaking go. Vale, paralízalo. ¡Sí! ¡A la primera, hermanos! ¡Qué grande, Moya! Es un dios. Moya, ya sabéis que es más medio dios que, que, que cualquier otra cosa. Solo tengo super bolas. Voy a rezar porque esto sea más que suficiente. Let's go. Vamos. ¡Duebel! ¡Uno! Dos, tres, ¡Sí! ¡Claro! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Empezamos de locos! ¡Empezamos de locos! Perfecto. Bueno, hay que decir que preferiría el de la Tini de ayer. <ríe> lo prefería. Pero bueno, Duebel, te lo compro. Te lo compro, Duebel, te lo compro. Mote, claro que sí, mote. ¡Ostras! No he preparado los motes. Vale, el mote que se va a llevar Duebel va a ser Sofá. Sofá, enhorabuena, Sofá. Te lo mereces más que nadie Has estado siempre en, en las series Y tiene que haber un sofá siempre en mis series A ver, ¿con tilde? ¿Tilde? ¿Tilde? Sí, tenemos tilde ¡Sofá! ¡Bien! Un sofá Añadirlo al equipo Yo digo que no, ¿no? ¿O sí? ¿O sí o no? ¿Qué hacemos? Ah, al PC Venga, va, al PC Nada, no tiene objeto Perfecto, al PC Ya lo miraremos Ya lo miraremos ¡Tío, Zaguarude! ¡Zaguarude! ¡No! ¡No! Vale, primer Pokémon Segundo Pokémon ¡Pangoro! ¡Pangoro! Por 4 alada. ¿Qué pasa con los por 4? ¿Qué pasa con los por 4? Por... Pangoro, Pangoro, hermano. Vale. Mm, Pangoro es muy buen poke, eh. Pangoro es muy buen poke. Uff. Voy a ir con Moya. Que es tipo hada y lo contea al 200%. De hecho, ¿el bote lo mataría? Puede ser, eh. Mierda, quería haber ido a comprar pokebas Triturar, estupendo, estupendo, estupendo, estupendo, estupendísimo Cómo nos viene ese Triturar Porque nos iba a reventar, si no ¿Lo mato de Aquacola? Yo creo que no, eh Me la voy a jugar, es que yo creo que Bote igual sí Ahí va la Aquacola, vale, bien, bien, bien, bien Todo perfecto, tiro vital No me va a quitar mucho Es, es perfecto este Pokémon para Pangoro Otro Aquacola, Triturar Mientras no me baja la defensa, todo bien Bien, vale Aquacola Vámonos, vámonos, vámonos En amarillo, en amarillo Chicos, eh, Superbola mm, Si no se captura con Superbola ¿Podemos tener problemas? ¿Uno? ¿Dos? Ahí, ay, ya, ay, ay, ya, ay, ay, ya, ya, ya ay hermanos Igual le puedo tirar otro Coca-Cola, ¿no? Titular, Moya empieza a tener problemas Dropea, defensa mm, Cuidadito, cuidadito Voy a tirar otro Coca-Cola, venga Me la estoy Moya Vale, vale, uff, uff, uff, me he pegado un poco de infarto, ¿eh? Vale, en rojo eh, cambiamos a Moya, tío Eric No, es que el tipo lucha, tío, el tipo lucha, el tipo lucha, el tipo lucha, el tipo siniestro Oh my god -o. Puf, puf, puf, puf, puf, chavales, eh, voy a huir Me sabe mal porque no veo una situación clara con ninguno no veo una situación clara donde pueda estar a gusto con ninguno Raciano, aguanta un poco Pero es que el tipo lucha me explota El tipo de lucha me explota Puedo intimidarle, eso sí Venga, vamos a jugar, vamos a jugar Vamos a intimidarle Hemos venido a capturar, doble captura Lo he dicho al principio del capítulo y lo vamos a hacer Intimidado, vamos allá Esto tiene que ser clave Para que no me quite mucha vida Además Goga es muy defensivo Triturar, perfecto Esto, esto, esto. mira, tres peces, cinco uh -huh. Cinco, vale tenemos una oportunidad por lo menos Va, Pangoro Confío en ti, hermano Confío en ti, hermano No confío en ti, hermano Cuidado, eh Cuchillada, ok Ok, ok Con el Nepe, con el Nepe Tenemos más ¿Súper bola. Por lo menos dame dos Por lo menos dame dos Dame dos toques Uno Se me hace que vamos a tener problemas Para matar a este Pokémon O sea, para capturar a este Pokémon Va Pangoro, eh, te estás atascando Uno No hace ni dos, tío No hace ni dos, tiro vital, a ver cuánto me quita esto Esto es lo que quiero mirar Nah, no puedo, tío No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No podemos, eh ¡Qué fail, tío! ¡Qué fail! No tener super ultra bolas, me cago en todo Escapamos, escapamos Lo siento, me sabe mal, eh Me sabe mal, pero eh, Prefiero escapar que perder Pokémon aquí Porque Pangoro no es tan interesante, ya sabéis Por cuatro alada, paso de líos A ver qué más os podía haber tocado Bueno, Dedenne Bueno Dedenne tampoco es la divina papaya Y mucho menos en VGC Así que escapo, voy a ir a por ultra bolas Voy a ir a por ultra bolas No quiero, no quiero tener más problemas de estos <risas> Te juro que hubiera molado mazo tener un Landorus Landorus sí que vale en, en VGC Ya sabéis que solo podemos tener un legendario en el equipo Aunque de momento no he metido a ninguno Tenemos capturado el, el Usifu. Que es una posibilidad a futuro Pero de momento Lo que es de momento Lo vamos a dejar ahí en el tintero Tenemos ultrabolas chicos, voy a, comprar, voy a comprar 20 por lo menos, que coño, 30 Que me sobren, que sí, para toda la serie Ya está, con esto suficiente Y algo más puedo comprar, creo que no ¿Repelentes? Paso, ¿no? ¿Repelentes para qué? Yo creo que no. Vamos a ver qué nos, qué nos vende este. ¡MTs! ¡MTs! ¡MTs! ¿MTS? Uh, uh, uh, uh. Vale, vale, vale, vale. Ojalde, ojalde, ojalde los colmillos. ¿Los colmillos son interesantes? A lo mejor no, ¿no? Nah, no, son tan, no son tan top. No son tan top. Vale, nos vamos. Corbinite. Perfecto. Y Gocitel. Perfecto. Buenardo, porque soy siniestro y soy eléctrico. Lo único malo, que soy hielo y a lo mejor la... Curaza reflejo me ha... ¡Qué hijo de Perry, eh! ¡Qué hijo de Perry! Da igual, porque lo voy a matar. ¿Te ¡Tenacidad de Gocitel! ¡Ah! <risa> vale, hay que matar a ese Gocitel, ¿vale? Voy a centrarme en Gocitel porque me da miedo. Así que, chuzos para Gocitel y triturar para Gocitel. Corminet ya iremos después. Es que, es que eso de que se haya subido ataque especial por dos no me hace ninguna ilusión. Vamos con los chuzos. Le tiene que quitar. Perfecto. Y yo creo que lo mato aunque esté intimidado. Debería matarlo. Vamos, vamos Bien Va bene eh Va bene eh Va bene eh Que no me ha ganado el tipo acero cero tipo lucha Que sé que puede aprender body press ese, ese pedazo de bicho, ¿vale? Cuidadito Cuidadito Cara susto GG GG GG Y se ha hecho al, al... Scrafty Ja, <risa> ja, Vaya puño trueno que te vas a comer, crack No, agarras, no Puño Puño trueno Y... Yo creo que triturar también, por si acaso Yo creo que da igual, sinceramente Puño trueno, debería matarlo ¡Ay! ¡No lo mata, loco! Pico taladro ¡Uf! He sudado, ¿eh? Se me olvidaba el tipo volador Se me olvidaba, ya está, GG, GG. Aquí está la MT ¡Aleluya! ¡Sube! ¡Agron! ¡Agron! ¡Poderoso Agron! Y poderosa MT Cuerro certero, vale, vale, vale, bien, bien, bien Tipo Acero, tipo Acero, me gusta, me gusta Me gusta Ay, Había un Dracovish ahí, eh, había un dracovis Galar, eh, ¿lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Ojalá un Dracovish Tío, buah, si nos toca un dracovis Empezamos a reventar como si No hubiera un Tumorro, ok Mira Duebel, precioso Duebel ¡Hiperpociones! Oh, oh, oh. Los vienen bien Ya sabéis que somos muy de gastar hiperpociones Pero es que aquí te dan tres, tío Aquí aquí da igual, ¿sabes? Aquí te las regalan Las venden como si, como si no valiesen nada, ¿sabes? Venga Otro combatillo, hermanos Estás de suerte, vas a ser invitada especial de nuestro concierto Yo Yo Diwa, Cantautor Enrique <risa> No, Diwa no es, desde luego Ves Queen y Weavile ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso, loco? Vale, la intimidación entra muy fresca para ese Weevil, sinceramente. De hecho, Weevil no me puede hacer absolutamente nada a mi propio Weevil, que es bueno. Y tenemos un Bespikwin, Bespikwin terrorífico. <risa> ¡Hostia, el Bespikwin Galar! ¡Qué miedo! Puño hielo. ¡Hala! Ahí lo llevas. Y y, y y. voy a hacerle focus, sinceramente. ¿Qué es más fuerte? Triturar, ¿no? Pues ahí va. A ver, cuidado con Bespikwin, ¿eh? Me da miedo. Puño hielo soy más rápido... Todo bene, todo bene, todo perfecto, hasta luego. Dicho y hecho, y el afila garras. Eso ya sí que me da un poquito más de cosita. Tenía que haber hecho demolición por si pasaba esto, pero bueno. Está intimidado, vale. Ahora está a, a más cero. boom, boom. In the bitch, in the mouth, in the puño trueno para tu body. No, qué coño, puño hielo, ¿no? O sea, no soy idiota. Puño hielo y demolición. Disfruta la hueva el campeón, baby, más maravilloso, crack, mastodonte! Bueno, da igual, daba igual puño trueno que puño hielo, ¿no? Creo que sí. GG. ¡Ay, que ya llegamos, chavales! ¡Ay, que ya llegamos! Aquí hay un Wishiwashi. Hola, Wishiwashi. Tendrás la forma... Obviamente, te convertirás ahora en el Wishiwashi tocho, ¿no? Sí, Banco. ¡Banco! Este Pokémon en un random block es malísimo. Porque si no tiene Banco... ¿Qué coño? ¿Sabes? No, o sea, no te interesa capturarlo en la puta vida Sería terriblemente lamentable Aquí hay algo Meh nah. Meh nah. Hay que decir que podía ser mucho mejor, sinceramente Y aquí hay más combates Hacemos un último combate antes del... Sí, vamos con esto Vamos con esto Let's go Una chica eficiente con unos Pokémon fuertes te ocurre algo mejor? Sí, se me ocurre algo mejor una paliza que te voy a dar en 3-2-1, hermana. Let it go. A ver, compañeros, colegas de oficina. Colegas de oficina, ¿Qué hacemos hoy por la tarde después de la oficina? Vámonos a, a, al, al desierto a luchar contra chavales que no tengan nada que hacer. Venga, pues vale. Feromosa. Feromosa. Cambio inminente. Porque ninguno de los míos me interesa en este contexto. Voy con Moya. Muy sinceramente. Y Goga se va por Pablo. ¿Raciano? ¿Pablo? No, Raciano no, Raciano no, Raciano no. Pablo, Pablo. Pablo me gusta aquí. Aunque sea tipo planta ese Tangoruz, yo creo que estamos bien. eh Creo que estamos bien. Ahí va Mollita. Que además... Tengo herbívoro. Así que... De locos. De locos. De locos. Doble patada de Feromosa. Con el pechito... Con el pechito. Giga Drain. ¡Oh, no te creo, tío! ¡No te creo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Menos mal que sé que no me matas. Bote a Feromosa. Mm... Cambio a Eric. Mucho cuidado aquí. eh. No vas a hacerme algo de ¿eh? tipo lucha a un fantasma. O sea, me niego. Me niego rotundamente, ¿vale? Vamos, Eric, tú puedes, hermano. Pisotón. Vale, bien, todo bien. Bote. Ahí está. Y a ver qué hace el tangro. Otro giga drenado, intuyo. Somnífero. Soy buenardo. Y aquí viene Fake Out para evitar que Feromosa pueda atacar. Y con el bote debería morir, ¿vale? Y ahora sí que ya. ¡Joder! ¡Lo que le quita! ¡Madre mía, Feromosa! Puedes tener menos defensa, Feromosa, hermano. <risa> ¡Qué locura! Pues a la Feromosa para su casa. Disfruta la fruta. Y ahora, me haga lo que me haga, de tipo, de tipo planta, no tiene nada que hacer contra ninguno de los dos que están en campo, así que. ¿Qué? Llamadme crack. Llamadme eh, eh, puto amo. Soy maestro de, de este juego. ¿Demolición? ¿Que nos quedamos con patadas salto alta. Es peligroso, eh, en un loque, sinceramente. Puedo quitar imagen, si no. Vamos a quitar imagen. No quiero hacer siempre patadas alto alta. Creo que va a ser solo en casos muy, muy específicos donde estemos en problemas o algo así. Giga drenado. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, loco. Mira mi herbivorito Ahora es cara antoña y pulso ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué tiene más? galar Vale, ojo, eh. Ojalde, que este también es tipo lucha, chicos. Poca broma. Poca broma. Voy a hacerle cara Antonia. Creo que es el momento. Y me voy a comer algo de tipo lucha. ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Voy a atacar. Voy a atacar. Pulso noche. Vamos a intentar quitarle lo máximo posible, chicos. Lo máximo, máximo. ¡Ay, que va! Bueno, bueno, está bien, está bien. Dropeamos precisión. ¡Espada santa! ¡Ah! ¡Qué esquivada! ¡Qué esquivada, niño! ¡Qué esquivada! ¡Uh! ¡Oh! Increíble, increíble la Hax Increíble la Hax, hermano Atizar, Tangruz eh, Atízame esta Me había hecho Focus, además Me había hecho Focus La que me estoy librando no es ni medio normal, ¿eh? Somos muy débiles al tipo lucha, sinceramente Además, si metemos a la nueva forma a Galar Más aún, así que no podemos meterla Cara Antonia Pulso Noche Uf, Igual hubiera sido mejor alarido Pero claro, piensas, vale, metes al arido Le bajas el ataque especial ¿Y luego qué? Eh, te hubiera pegado una toña Doble toña En cambio Con el, la bajada de precisión Del pulso noche Ha fallado, tío Ha fallado <ríe> Qué grande Qué pedazo de grande Robert al 48 No sé a qué nivel está El siguiente líder de gimnasio Y lo tengo que mirar Y me da miedo Niebla eh, Paso, paso ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero esta mierda? No, Robert ¿Para qué coño aprendes niebla? ¿Alguien me lo explica? Ok Me curo Campo de hierba Ni tan mal ¿Y qué toca? ¿Qué queda? x Ok, ok, ok, ok, ok. Me vale, me vale, me vale, me vale. Aquacola. Cambio a... Robert. Sí, Robert está bien aquí. Sinceramente, lo he pasado mal. Lo he pasado mal. Además, cuantos más Pokémon tienen los rivales... Peor destructor. Y le he robado algo. le He robado una DT otra vez. Ok. Aquacola. Potoclon. Y yo creo que está hecho, ¿no? O sea... Ya, me loco. Tiene destructor. <risa> me río en tu cara. Mm, Aquacola. Va, va a morir de puño. Trueno de puño hielo. Así que... G fucking G. Menudo combate para terminar el episodio, hermanos. Menudo combate. He sudado. He sudado. Nivel 48, nivel 49. Oh, my God. Espero que el siguiente gimnasio esté por lo menos a nivel 50. Por lo menos. Es que hay muchos combates en medio, eh. Es que hay muchos combates Igual me he calentado haciendo este combate ¿eh? Igual me he calentado ¿Hay algo por aquí? Tiene que haber algo por huevos Si no, ¿para qué coño he hecho esto? Que sea bueno ¡Que sea bueno! <ríe> ¡Qué asco, tío! <ríe> ¡Qué puto asco! <ríe> Lamentable Vale, chicos Estamos a las puertas de pueblo Bueno, ¿qué coño? Vamos a entrar <ríe> Vamos a entrar Auriga, pueblo auriga se llama esto. Ah, ruta 8. ¡Oh! Oh ¿Esto es como otra ruta? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Chicos, chicos, vamos a dejarlo por aquí. No sé si capturar aquí o no, porque es como ruta 8, pero otra parte. Entonces, no sé si esto se cuenta como en lo que... ¿Sabéis lo que quiero decir? No lo sé, dejadme en los comentarios si queréis que, que, que capture aquí o no. Pero hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Ha estado muy guapo. Nos hemos liberado de una muerte inminente. inminente. Y nada, dejad un super like. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada. VGC que ¡Chao! ¡Chao! ¡Uh!